por parte de sacerdotes del Vaticano y solo el Papa puede liberar a las personas llevadas a este tribunal se supone que este tribunal se fundó en 1179 pero se mantuvo en secreto hasta el año 2009 que fue justamente cuando se reveló que existía algunos pecados graves imperdonables por este tribunal pueden ser por ejemplo el intento de asesinar al Papa en turno que una persona exponga la identidad de una persona que se ha confesado este tribunal donde el papa es el juez mayor también castiga los pensamientos oscuros impuros que un cura puede tener se dice que cuando termine el juicio del acusado puede pagar sus delitos de dos maneras renunciando al sacerdocio o incluso yendo a la cárcel